Estamos esta tarde, aquí un poco en la distancia, sí. para entrevistar a, a Juan Carlos Menéndez, porque nos ha sorprendido a todos con su libro de cosas de coaching, explicada sencillamente. Explicada sencillamente, eso es. Bueno, ya sabemos todos que tienes una maravillosa imagen en YouTube con tu canal. ¿Qué tal uh -huh. va tu canal? Pues muy bien, la verdad es que consigo... Consigo una cantidad constante de suscripciones, es un canal que está… empezó muy despacito, pero hace unos seis meses o así pegó un gran despegue, un gran despegue a mi, a mi nivel, porque tampoco soy un gran youtuber. Pero bueno… Voy... no bueno, pero hay que ser valiente, yo veo que lo de ser youtuber hay que ser muy, muy valiente, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, te, qué te incita a ti el, el hacerte youtuber? Porque esto parece como que nos suena a, a gente mucho más joven. Bueno, yo soy de espíritu joven, ¿eh? Sí, sí, sí, no, no. No se duda para nada, pero bueno. No, pues no sé qué me incitó, porque la verdad es que poner vídeos en YouTube los puede poner cualquiera, ¿no? Tiene tampoco mucho misterio. Bueno, pero el gran reto es poner vídeos en YouTube y conseguir esa cantidad de seguidores, ese gran contenido, porque, porque al final... Lo de explicada sencillamente me parece una coletilla maravillosa. Yo soy usuaria de sus vídeos. Suscriptora, claro, faltaría más. <ríe> Entonces sí que voy descubriendo pequeñas cosas en las que posiblemente no hubiera recaído si no hubiera tenido un libro delante. Pero, pero bueno, vemos que todo ese contenido lo has traspasado a, a este libro. Sí. Maravilloso. Pero bueno, vamos a partir un poquito antes de... Venga, va. <ríe> Aquí empiezan las, las preguntillas conmigo. ¿Quién es Juan Carlos Menéndez? Pues Juan Carlos Menéndez es un chaval <risa> de casi 50 años. Eh, sí, pronto Un chavalín. Un chavalín que tiene mucha inquietud por aprender cosas y, por, y una inquietud, una inquietud natural por hacer cosas diferentes. Eh, no me puedo estar quieto y siempre estoy investigando eh, cosas nuevas, aprendiendo básicamente. Una de mis aficiones de toda la vida es leer. Y cuando lees aprendes y cada vez que aprendo una cosa me lleva a otra. Así que Juan Carlos Menéndez es un tío que, que le encanta aprender. Básicamente y, y es caminar, <ríe> aprender y, y caminar, porque aprender es un camino en la vida. Sí. Bueno, y cuál es. te preguntaría por tu trayectoria profesional, pero creo que tu trayectoria profesional en algún momento se, se cruzó con, con, esta, con este aprendizaje, ¿no? con coaching. el coaching. Vale. sí ¿Cómo llegas al coaching? Pues es una, una pregunta que yo me, me he hecho a mí mismo muchas veces y no tengo una respuesta muy evidente y muy fácil, <risa> la verdad. Eh, en el libro lo cuento, la verdad es que hay, una, hay un capítulo donde lo cuento y en alguno de mis vídeos también está explicado cómo llegué al mundo del coaching, en el vídeo del primer aniversario de Cosas de Coaching. Pues resulta que dentro de mi trayectoria profesional, dentro de la gran empresa, eh, llegó un momento en el que me hicieron manager manager. Tenía que, era el jefe de un grupo de personas. Y bueno, pues yo pensé que era una cosa muy fácil o que iba a ser capaz de llevarlo hacia adelante, pero la verdad es que es muy difícil. <risa> Será de las cosas más difíciles que me he encontrado en la vida. Yo para mí enseñar creo que es, es un arte, pero vamos, ya estar al, al mando de un, de un equipo tiene que ser... Es complicado, al menos para, para mí lo fue. Y cuando empecé a, con toda mi buena voluntad y toda mi formación técnica, a intentar dirigir un equipo de personas, pues me di cuenta de que me faltaban herramientas. No sabía muy bien cómo gestionar personas. A pesar de que en mi empresa hay una formación específica de gestión de personas, pero bueno, yo sentía que necesitaba unas herramientas diferentes. Y por no sé qué razón acabé en el mundo del coaching. No te sabría decir muy bien por qué. Busqué una formación externa que me ayudara a gestionar personas y descubrí el mundo del coaching. Y desde entonces pues aprendí una serie de técnicas y herramientas que me permiten pues, gestionar personas entre flechazo? las cuales yo soy el primero. <ríe> sí, bueno, ya es algo que vas descubriendo con el coaching, <ríe> que el, el primero acaba siendo tú. Sí. <ríe> eh, ¿Cuál fue tu flechazo con el coaching? Mi flechazo fue... Eh, yo tengo una formación técnica una formación técnica, como te he dicho. Yo soy ingeniero técnico industrial. Y los ingenieros tenemos esa cualidad, vamos a decir, que nos gusta saber cómo funcionan las cosas. Entonces, cuando empecé a aprender coaching eh, es cuando descubrí cómo funcionamos las personas, que hay detrás toda una ciencia, una lógica, si quieres, aunque no sea tan lógica o tan fácil como la de las máquinas o como la de las matemáticas, que es relativamente fácil. Las personas somos un poco más complicadas, pero resulta que hay una lógica detrás. Entonces mi cerebro, mi cerebro, lógico e ingeniero, dijo, pero vaya, si aquí están explicando cómo funcionan las personas. Y eso fue mi flechazo. Dije, yo quiero saber más. Y a partir de ahí empecé empecé a profundizar un poquito más. Y ahí retomamos el camino del aprender. Eso es, claro que sí. Maravilloso. Bueno, yo te voy a preguntar, porque vivimos una, una época muy digital. Está claro que siendo youtuber llegas a un montón de gente. ¿Qué te empuja a querer plasmar todo tu conocimiento o toda, toda esa parte que tú explicas en, en tus vídeos, que ahora nos hablarás también un poquito de tus vídeos, uh -huh. a, a un libro. Pues eh, ya llevo tres, tres años con el canal. Como te dije antes, al principio iba muy despacito y ahora parece que ha despegado un poco. Eh, y me di cuenta, de hecho por algunos comentarios, algunos correos que me han hecho llegar algunos suscriptores, que el vídeo está muy bien, eh, porque son vídeos muy cortitos, para llamarte la atención sobre un tema e incrementar tu conocimiento, más que tu conocimiento, tu interés, tu curiosidad, tu curiosidad por conocer algo específico del coaching o de inteligencia emocional o de psicología, que son un poco las tres temáticas que, que toca el canal. Y algunos de esos mm, suscriptores me decían está muy bien el vídeo para llamar tu atención, pero yo necesito tener algo por escrito para poder profundizar o leerlo o leerlo más despacito. ¿Vale? Y entonces fue la, la razón por la cual decidí que, que quizá había que, que hacer un complemento a los vídeos y que la gente que quisiera pudiera tenerlo por escrito, que no deja de ser los guiones de los vídeos por texto. Bueno, pues háblanos un poquito del contenido de los vídeos. Estás explicándonos que son vídeos cortitos, que son vídeos, mmm, algunos ciertamente un poco técnico, y qué es lo que les hace tan especiales. Yo lo sé. Tú lo sabes. Sí, sí. Pues yo creo... Eh, yo soy una persona que le gusta mucho simplificar, la verdad es que debe ser mi capacidad intelectual que está limitada, que tengo la, la manía desde siempre de simplificar mucho las cosas, quedarme con lo esencial. Y si a eso lo juntas, que tengo también la manía de hacer dibujitos, esquemas pequeños en los que me explico a mí mismo cómo funcionan las cosas que aprendo, pues si juntas eso y lo pones en un vídeo, pues te sale un vídeo de cosas de coaching. Es una explicación de un concepto de manera sencilla con un papel blanco y unos rotuladores. No tiene más. Bueno, pues proseguimos. Pequeños esquemas. Vale. De ahí, ¿cómo se te ocurrió...? Eh, yo esto sí que tenía la duda y quería que me lo des... ¿Cómo se te ocurre el título de tu canal? Pues ¿Y tampoco... la coletilla? Pues tampoco lo sé. <risas> Porque cuando... La verdad es que mi intención inicial no era hacer ningún canal. Yo hice mi primer vídeo, que era el de la motivación, que era un esquema muy sencillo que dimos en clase de coaching y yo quería dibujarlo de alguna manera para entenderlo bien y, y bueno, pues no, sé, no no tenía idea de hacer más de un vídeo o más de tres, vamos a decir. ¿Y llevamos cuántos? Y llevamos pues ahora mismo 36, concretamente, incluyendo los especiales de, de, los, de los aniversarios de, del canal. Y no sé por qué, pero se me ocurrió la gracia de Coco, cosas de coaching. Y pues así fue. No tengo tampoco ninguna explicación, porque son cosas de coaching, pero eh, no solamente son técnicas ni herramientas de coaching, son cosas, a veces son <ríe> pequeñas pinceladas, no lo sé. Bueno, pero esas pinceladas yo creo que sí que están hacen mella, de alguna manera calan o, o empujan a, a querer saber más, ¿no? Que eso siempre parece que, que es la parte difícil de que nos enganche un tema en una sociedad a la que vamos a esa velocidad, ¿no? Vale, después de cosas de coaching, ¿qué va a venir? Pues, pues bueno, voy a, voy a estar para aquí una primicia. <risa> La verdad es que el, el éxito del canal y, y del libro, que estoy seguro que se están vendiendo millones de ejemplares por todo el mundo, de llegarán, hispana, llegarán, <risa> llegarán, es cuestión de esperar. Pues mi intención era ir un paso más allá, ir un paso más allá y, y permitirme a mí mismo eh, hacer vídeos con mayor contenido, un contenido un poco más profundo. Porque como muy bien has dicho, los vídeos de cosas de coaching van encaminados a, a dar un flash, una pequeña noción de un tema para incitar a que se aprenda más sobre ese tema eh, y se profundice. Entonces, eh, creo que el siguiente paso que va a dar el canal o, o yo será en hacer vídeos un poquito más largos, de, no sé, media hora, una hora en el que se ataque un tema profundamente, es decir, un tema eh, hasta el fondo, un tema completo. Alguien que quiera profundizar más podrá pasar del pequeño vídeo inicial de Cosas de Coaching a un... ¿Podemos, a un ¿podemos más... lanzar la idea de que tus suscriptores propongan temas? Sí, de hecho ya lo he hecho alguna vez. En, <risa> en algún <risa> caso he recibido porque mis suscriptores son muy activos, aparte de la sección de comentarios es me escriben porque al final de mis vídeos siempre aparece el, el correo electrónico con el que se pueden poner en contacto conmigo y, y en algún caso me han propuesto, yo que sé, tengo algunas peticiones recientes como hablar de la resiliencia o hablar del amor ya lo adelanto, el próximo vídeo que va a haber va a ser un vídeo sobre el amor. El amor, la palabra más prostituida del mundo. No sé si se puede decir esto. El amor desde el punto de vista del coaching, claro. Sí, sí, porque el amor Disney. El amor Disney ya lo tratamos en otro, en otro, otro vídeo. Aquí no nos vale. Pues qué más. Eh, ¿Qué preguntas le puede suscitar a alguien que te vea por primera vez? Pues yo entiendo que el que me vea por primera vez no va, no va a verme de casualidad. Estoy convencido que si alguien se encuentra con uno de mis vídeos de cosas de coaching eh, es porque ha buscado un contenido específico. Estoy convencido. Quizá haya llegado rebotado de otros vídeos en el que hablan de coaching o de psicología o de inteligencia emocional, pero viene buscando información. Y, y lo que yo pretendo con el canal, es primero que conozca eh, la forma que tengo yo de explicar las cosas y que como te he dicho antes le incite a buscar algo más entonces las personas que llegan a mi canal yo ya supongo que son personas que están buscando información y conocimiento y hay dos tipos de personalidades que creo que están eh, suscritos a mi canal las personas que tienen curiosidad genérica por aprender cosas nuevas, entre ellas coaching y las personas que de verdad tienen un problema o una necesidad en ese momento y que quieren saber si el mundo del coaching les puede ayudar a, a tratar esa necesidad. Entonces eh, pueden encontrarse esas dos cosas, información y conocimiento y también una forma de acudir a un coach que soy yo, con el que pueden contactar para iniciar un proceso de coaching si, si quieren que les pues, puede ayudar con su necesidad. Ayuda, ayuda. Yo me encuentro en uno ahora mismo y, y ayuda. Es, es un mundo increíble en el que, en el que cuando te adentras es cierto que, que descubres muchísimas cosas, sobre todo de hacia adentro, ¿no? Sí, es una mirada hacia adentro. Tenemos dos ojos que parecen cámaras, ¿no? Que están, están mirando todo el rato lo que hay en el exterior, pero lo que no sabemos también es que los ojos miran hacia adentro. Y cuando uno mira hacia adentro, descubre un mundo que quizá no se había parado a, a mirar nunca, a pesar de que siempre estás contigo mismo durante toda la vida desde que naces y, y bueno pues ayuda hay ciertas herramientas y técnicas en el mundo del coaching que lo que promocionan es eso el mirar hacia adentro continuamos me encanta la portada sí, es, de un, es de uno de los vídeos es de uno de los vídeos eh, colorido y demás eh, está claro que esta es tu imagen que representa para ti tus esquemas en este, en este libro. En este libro. Bueno, en este libro y en el canal, porque de sí, bueno, cuentas si hay una va, relación... hay una muy, cosa así, va un poquito... Están muy unidos, sí. Pues la verdad es que el proceso que yo utilizo para, para, para crear un vídeo es un proceso muy bonito para mí. Yo elijo un tema, un tema que me interese en ese momento, que haya leído, que haya aprendido y que pueda expresarlo de manera gráfica. Para mí, si no hay una forma gráfica de representarlo, siempre será más difícil de, de comprender. Es verdad que hay algunos vídeos que tienen mucha letra, mucho más que gráficos, pero siempre que puedo, es que un gráfico. Son gráficos, pero luego muchas veces el pensamiento interviene más que las palabras. Claro, claro, es, <risa> es un esquema, un esquema que llama... ¿Tienes uh... un esquema favorito? Hombre, pues yo le tengo mucho cariño al de la portada del libro. <risa> la portada del libro representa eh, la rueda de las emociones, de Robert Plutchik, y, y representa cómo, por unas emociones básicas, que son las que están puestas en... en los pétalos, digamos, de la flor, ¿vale? Combinándolas se pueden llegar a, a conocer eh, emociones un poquito más complejas, más elaboradas. Y representa para mí, por eso es mi favorito, todo el gran mundo emocional que tenemos en nuestro interior y que a veces no explotamos porque ni siquiera nos hemos pensado a... No, no nos hemos parado a pensar en él, ¿no? Y para mí este vídeo por el color, por el colorido y por lo que representa de, de mundo abierto, porque las mezclas pueden ser infinitas, podría ser mi favorito por eso está en la portada del libro. Claro. <risa> bueno, a ver qué más. Eh, proyectos paralelos. Tienes el canal, tienes tu trabajo. Sí, tengo mi trabajo. Tienes tu familia. Tengo mi familia. <risa> ¿Te queda tiempo para más proyectos? Yo sí es que creo que el, el tiempo eh, es el mismo para todo. Solamente depende en qué quieras gastarlo. Entonces, cuando uno decide en qué quiere gastar el tiempo ¿Tienes tiempo de sobra para eso? Ya está. Cada proyecto que yo me propongo y que se propone casi cualquier persona tiene el tiempo justo y necesario para llevarlo a cabo. Porque no nos planteamos nunca ningún proyecto realista, es decir, que no sea solamente un sueño, sino algo que podamos, que pensemos que podemos realizar de verdad, si no disponemos de los recursos para ello. Y el tiempo es un recurso, igual que la inteligencia o la capacidad de escribir, o la capacidad de hablar. Son recursos. Cuando uno se plantea un proyecto real que puede llevar a cabo y piensa que es posible, es porque sabe que tiene todos los recursos. Y el tiempo es uno de ellos, así que, ¿por qué no? Si ya estoy pensando en hacer vídeos de más duración, seguro que tendré el tiempo para ello. Vamos, no tengo duda. Sí, tengo ganas de ver esos vídeos. Eh, charlas para profesores. ¿Qué me uh -huh. vas a contar de eso? A ver. Mira, una de las cosas más importantes que, que yo creo que se puede... Eh, hacer en la vida es educar a las personas desde el principio en todas estas herramientas que yo he aprendido un poquito tarde y donde más se educa pues es en los colegios claro eh, cuando yo no sé tú, cuando tú eras pequeña pero cuando yo era pequeño lo que nos sé, enseñaban en el colegio era pues a sumar a leer eh, inglés conceptos. también no conceptos vale es eh, nos sé, enseñaban sobre todo la parte racional y por eso tenemos ahora nuestro hemisferio cerebral el izquierdo eh, que es el emocional, no, es el derecho, ya me he liado. El izquierdo es el racional, sí, el derecho es el emocional, eso es, pues ya tengo hasta lío hasta yo. Pues tenemos muy ejercitado uno, pero no tanto el otro. Entonces, eso está cambiando afortunadamente, desde que yo iba al colegio hasta hoy en día, las cosas han cambiado mucho y la educación infantil ya se basa mucho en las emociones y el autoconocimiento de uno mismo, la interioridad todas esas cosas que nos permiten, lo que te decía antes, mirarnos hacia adentro, hacia nosotros. Porque si tú no sabes quién eres, va a ser muy difícil que te conozcas en la vida de forma adecuada. ¿no? Entonces, eh, a pesar de que eso ya está cambiando, eh, uno de mis proyectos, que eh, colaboro con la escuela de coaching en la que estoy, es eh, ayudar a los profesores que quizá no tengan este conocimiento de coaching de inteligencia emocional, para que ellos puedan transmitirlo a sus alumnos. Y ya desde pequeño. Un, un niño, cuando llegue adulto, eh, haya podido ir comprendiendo todas estas cosas de dentro que van a servir de mucho en la vida. Pero es que se nos ha olvidado puntualizar que tú eres profesor de inteligencia emocional. Eso es, esa es la parte del, del coaching. ¿Esa, esa es la gran parte. <risa> sí, sí, eso es. Dentro de en mi escuela de coaching soy profe de inteligencia emocional. Esa es la parte que a mí más me ha llamado la atención Precisamente por ese gran descubrimiento Como vengo de un mundo tan técnico La parte emocional no se toca mucho Por no decir nada Y fue, para mí fue un descubrimiento con 40 y muchos años Las matemáticas no tienen sentimientos Bueno, no te creas, ¿eh? tienen alguna cosa por ahí Pero la cosa es que se complementan muy bien La parte racional y la parte emocional Para, para hacernos personas completas Y, y yo creo que Ayudar a los profesores a dotarles de herramientas de coaching para directamente eh, utilizar esas herramientas con sus alumnos y además educarles en inteligencia emocional para que puedan educar a los niños en el mundo de las emociones hará una sociedad futura mucho más completa y con menos problemas. Eh, yo te diría, ¿habría una posibilidad de charlas para padres? para padres? Pues padres sí. sobre inteligencia emocional. Estamos, muchas veces estamos ahí un poco perdidos. Yo sí. ahí, ahora ya me pongo en el papel de madre. Sí. Pues hombre, por ahora no, no hemos tocado ese, ese ámbito. Sé que hay escuelas de padres por ahí, de hecho incluso en los colegios también se promociona eso. Pero bueno, por el momento no es un tema que, que he tocado, pero bueno, puede ser un proyecto futuro. Lo no vamos a dejar no. ahí, ¿no? Sí, sí, como idea, está muy bien. Bueno, pues yo ahora me lo voy a llevar al tipo de entrevistas que yo hago. Bueno, oye, cuando quieras que acabamos que ya... No, una pregunta más. Venga, va. Una preguntita más. Sí, sí. Eh, normalmente hay una pregunta que yo suelo hacer eh, cuando hago entrevistas. Y es, primero, es ¿cuál es tu forma de crear? Mi forma de crear, wow Hay gente que se pone música. Yo soy además de rock duro, aunque no lo parezca. Y hay gente que, yo qué sé, necesita silencio absoluto. Eh, yo he llegado a leer incluso de gente que escribe... En, en dos O sea, en un tamaño dos Y luego de repente lo abre para, para... Esto es un poco locura ¿Cuál es tu proceso a la hora de crear? Pues mira, para crear Los vídeos que yo, que yo Pongo en el canal Utilizo, ahora que me lo estás preguntando, estoy reflexionando y me doy cuenta de que sí que tengo un proceso bastante repetitivo. Lo primero es escribir un guión. Parto de algo que me está dando vueltas en la cabeza durante unos días, a veces hasta meses, porque cuando saco un vídeo no es que se me haya ocurrido la semana anterior, puede ser que esté dándole vueltas a la idea hasta que lo, meses, hasta, hasta que, que, lo... que lo visualizo. En el momento en que visualizo o lo aterrizo, escribo un guión. Y ahí me explico a mí mismo con palabras, ¿vale? Hago así porque lo escribo en el ordenador. <risa> eh, me escribo el guión de qué es lo que quiero contar de la manera más sencilla posible. Y siempre intento escribir muy poco, muy poco porque luego cuando lo, lo, mis vídeos son muy cortos y cuando trato de, de explicar un concepto, tengo una tendencia natural al rollismo, a enrollarme demasiado. Entonces, si me fuerza a escribir poco, no me voy a enrollar. Y una vez que lo he escrito, entonces empieza mi mano y mis colores y mis gráficos a, a trabajar intento expresar de una forma gráfica lo que he dicho con el texto. Entonces, primero va el texto, después va el dibujo. A veces hago varias, varias propuestas de dibujo, ¿no? varias propuestas de esquema, donde voy haciendo diferentes versiones. Y al final queda una. Queda una porque el dibujo va haciendo que se modifique el texto. El texto hace que el dibujo cambie. Van ligados. Van ligados de alguna manera. Pero siempre empieza con un texto, continúa con un dibujo, y luego van caminando los dos de la mano hasta que llego a por fin ya Llega a la versión definitiva. Bueno, pues tendría otra pregunta más. Adelante. <risa> el siguiente proyecto. Bueno, no miento, espera. Hemos dicho que lo de los vídeos y más allá de sí. los vídeos. Más allá de los vídeos ya veremos. A mí me gustaría hacer un, una cosa que ya le he puesto título. Al contrario de cosas de coaching, que el título salió después de empezar. Ya tengo puesto el título a mi proyecto, pero eso es para el futuro, ¿eh? que se llama eh, autoescuela Emocional. <risa> La autoescuela emocional es una, una autoescuela que donde te enseñan es a conducirte por la vida teniendo en cuenta tus emociones. Eso me parece fantástico. Sí. <ríe> me acabas de me acaban de hacer chispas. Yo la, utilizo la mucho me... en la inteligencia emocional utilizo mucho una metáfora eh, en la que hago una, una relación una analogía entre el mundo emocional y el panel de mandos de un coche. Tú, por ejemplo, que tienes carnet de conducir, que seguro que lo tienes. No sé si de moto, de coche, de tractor, de avión, de <risa> helicóptero, de lo que tengas. Coche, coche. ¿Tú podrías conducir tu vehículo, el que tú tengas, sin mirar al panel de mandos? No. ¿No bueno, yo conduzco bastante de oído. ¿De oído? Mm, sí. Me... ¿Pero podrías conducir por una carretera sin mirar para nada al panel de mandos? No lo sé. Seguramente sí. Posiblemente sí. Porque mirando hacia la carretera, más o menos sabes a qué velocidad vas, aunque no sepas la exacta. Sabes si tienes que girar mucho o poco para las curvas. Puedes intuir por el retrovisor o por el que va a tu lado si te va a adelantar o no. Bueno, hay, digamos, una parte inconsciente en la conducción. Una parte que es más mecánica, ¿no? Llega un momento que la interiorizas y, y tiras con ella. Eso es. Y puedes conducir perfectamente sin mirar al panel de mandos. Sí, sí. Y si es así, ¿para qué miras al panel de mandos? Buena pregunta pues la razón es porque ahí hay información que te permite conducir mejor y tomar mejores decisiones si tú vas a una velocidad que estima bueno, normal, pero ves un cartel que pone máximo 50 tú mirarás rápidamente a ver a qué velocidad voy para ver si tienes que bajar o subir Muy bien. si vas a girar a la izquierda o a la derecha pondrás el intermitente a un sitio otro para avisar a los demás sabes dónde estás ese mando sabes si está puesto el airbag del acompañante o no sabes si te estás quedando sin aceite o sin gasolina y te, sabrás que tendrás que parar en la próxima gasolinera o no entonces el panel de mandos de un coche es como tu mundo emocional. Cuando eres capaz de mirarlo y entender qué te dicen todas esas luces, eres capaz de conducirte mejor por la vida. Y ahí viene la parte de autoescuela emocional. Pues no, me encanta la idea. Lo último, lo sí, prometo. Lo último. <ríe> te diría para qué, pero va a ser un por qué. ¿Por qué recomiendas que, que este libro, pues que llegue a las manos de eso, que lo compre, no? Recomienda tu obra. Esto es maravilloso. Pues te, te voy a decir para qué, ¿Para qué? <risa> <risa> La verdad es que he tenido un poco de desfachatez, no, no lo voy a negar, que yo con mi conocimiento muy por encima del de coaching que tengo, de la inteligencia emocional, he tenido los arrojos de escribir y de atreverme a competir con un montón de libros por ahí que hablan mucho y muy bien y mucho más profundamente del coaching. Pues mira, esto, este libro es ideal para las personas que no quieren por el momento profundizar mucho en el mundo del coaching simplemente quieren acercarse de una forma bueno, por encima a, a, ver, a curiosear, a ver qué les puede ofrecer es una especie de toma de contacto como aquel que coge un trozo de pan y moja la salsa del de guiso para buena, probar a ver buena, qué buena analogía porque olvidaba que el libro tiene una cosa muy especial que se nos ha olvidado mencionarla y es que tiene ejercicios prácticos eso es, exactamente el coaching va siempre ligado con la acción el coaching no se queda en un mero ejercicio reflexivo ni filosófico si no haces, no consigues nada. Entonces, en cada capítulo del libro hay preguntas reflexivas, como poco, para que te dé un poco vueltas la cabeza sobre cómo puedes aplicar eso que acabas de leer a ti y ejercicios prácticos para que practiques lo que se cuenta, lo que se cuenta ahí y tú puedas sacar algo de ti mismo. Por tanto, el libro no es solo leerlo, tiene una llamada a la acción muy importante en todos y cada uno de los capítulos. Bueno, pues yo creo que después de esta entrevista eh, ha quedado bastante claro que este libro tiene que ir a las bibliotecas de muchas casas. Eso es, en muchos sitios. <ríe> Sobre todo, bueno, pues para los que tengáis curiosidad, como yo, que me he ido acercando a este mundillo y veremos dónde acabamos, pero, pero bueno, tomarlo en cuenta. Juan Carlos Menéndez, Eso. muchas gracias. Pues nada, gracias a ti. <ríe>